de la nada, no tengo educación, conozco las calles y tengo las mejores conexiones con la mujer correcta, nada va a detenerme, puedo hacer lo que quiero, en fin, quería decirte esto. Music